Diferentes organizaciones de derechos animales han salido a la calle para reclamar el fin de la investigación científica que implique el uso de otros animales. Anima Naturalis ha realizado acciones en diferentes ciudades del Estado español donde han denunciado que la experimentación con animales no humanos es una de las prácticas de explotación más discutidas puesto que no solo las ciencias médicas, físicas y biológicas utilizan animales en sus laboratorios, sino también la industria militar, cosmética, la del tabaco y la química en general. En los laboratorios los animales pueden ser privados de agua o comida, de sueño, envenenados, enfermados, mutilados, sometidos a procesos invasivos como aplicar productos irritantes en la piel o en los ojos, Sometidos a estrés psicológico o físico, irradiados, quemados o gaseados. Todo esto sin anestésicos o analgésicos que puedan interferir en los resultados. La mayoría de los animales, 80% de los animales que moran a los laboratorios, es eh, per pruebas que es fan en cosméticos y productos de higiene y bueno la comunidad europea no no obliga a que qué de productos a que siguen testachen animales si a vos es una cosa que el público el usuario puede estar conciencia cuando va a un supermercado porque te a la seva mà de descubriido un producto eh, que no allí está testado en animales ni que las seves materias primas o allí estat el acto de barcelona ha contado con Gerard Quintana como espectador concienciado que ya ha mostrado como otras veces ser una persona con capacidad de entender las interacciones entre individuos sin prejuicios de especie. En una sociedad tan antropocentrista la que sembla que el encara todavía a horas de ahora no ha que es solo una peça de este engranaje natural que forma el todo. Nos continuamos posant por sobre de la, de, de la resta éssers vius, i utilitzant amb de éssers vivos y utilizándolos en crueldad de veces por cosas que no son precisamente las prioritarias y eso es el que y el que dol el que, que crea conciencia. Defensa Animal ha realizado una protesta con el lema Por una ciencia sin víctimas, donde 20 personas han mostrado carteles, repartido centenares de dípticos informativos y denunciado la ciencia especista, es decir, la ciencia que discrimina a los animales que no pertenecen a la especie humana y son usados en todo tipo de prácticas. Según su portavoz, Luis Pérez, la actitud de los científicos especistas es tan injusta como la de los científicos racistas en la que, por ejemplo, los científicos nazis experimentaron en judíos o gitanos. En todo momento informaron al público que los humanos también somos animales y que por justicia debemos ser veganos, respetando en el día a día los intereses del resto de individuos ...con los que compartimos el planeta. Estamos dando voz a los no humanos... ...y lo que estamos pidiendo es que... ...debemos avanzar todo posible en la ciencia... ...pero siempre y cuando no utilicemos a alguien... ...que no quiera ser usado. Todos animales, humanos o no... ...merecemos el mismo respeto y consideración... ...y por ese motivo no debemos regular o reformar... ...cómo se usan los no humanos... ...sino directamente debemos abolir cualquier actividad... ...en nombre de la ciencia... ...en la que se use a alguien que no quiera ser usado. Por justicia debemos dejar de ser especistas... ...y por justicia, todos y todas debemos ser veganos o veganas. Igualdad Animal y Ecuanimal Animal han realizado un acto... ...donde activistas han representado las pruebas... ...a las que son sometidos millones de animales... ...víctimas de la experimentación. Otros han mostrado carteles con imágenes reales... ...de animales sometidos a crueles pruebas... ...y han desplegado una gran pancarta... ...desde el Parc de la Recerca Biomédica de Barcelona... ...donde se pedían derechos para todos los animales. Estas entidades tienen previsto realizar acciones durante todo el mes para llamar la atención sobre la realidad que se esconde tras los muros de los centros de experimentación y para crear un debate en la sociedad que cuestione esta práctica, que quita la vida de millones de animales en el mundo. Ninguna entidad se opone al avance científico ni al progreso y descubrimiento de formas efectivas de combatir enfermedades pero sí que reclaman que este avance se produzca a través de métodos que no utilicen a otros animales. Según datos del Ministerio de Medio Ambiente, durante el 2010 murieron en el estado español cerca de un millón y medio de animales, cifra que no incluye a los animales invertebrados que también son usados y que también son capaces de sentir y tener intereses propios. Nosotros propusem alternativas como bueno, se están desenvolupant alternatives com son la experimentación en les mara o com son tan bueno o las cultius celulars llavors reivindiquem que los recursos que se vegin directament en aquests en aquests recursos i així ens poder avançar cap a un món més ètic, Naciones Unidas declaró el 24 de abril como el Día Internacional del Animal de Laboratorio, en conmemoración de la fecha de nacimiento de Lord Lodwin, presidente de un comité inglés que desde el 1875 lucha contra la experimentación con animales no humanos.